¿Qué es la persuasión? La persuasión se define en una frase. Puedes anotarla si quieres. La gente va a hacer lo que sea por ti si les ayudas a lograr sus metas, atacas a sus enemigos y les ayudas a vencer sus miedos. Esa es la frase que define la persuasión. La persuasión es, la gente va a hacer lo que sea por ti si les ayudas a lograr sus metas, A atacar a sus enemigos y vencer sus miedos. Esa es la frase que define la, que define la persuasión. ¿Quieres ser altamente persuasivo? ¿A quién le gustaría ser altamente persuasivo? Levante la mano. ¿A quién le gustaría levante la mano? Tienes que ayudarle a la gente a que avance de un punto A a un punto B. Hay una diferencia muy grande entre persuasión y manipulación. ¿Cuál es la diferencia entre persuasión y manipulación? La manipulación es, tú los llevas a donde tú quieres. O sea, hay un punto A, yo te llevo a donde tú quieres. La persuasión es, tú quieres llegar al punto B, yo te ayudo a llevarte al punto B. ¿Sí me expliqué? Entonces, yo soy una persona altamente persuasiva. ¿Por qué soy altamente persuasiva? Porque tú sabes que si te acercas conmigo y pasas un periodo de tiempo contigo, conmigo, lo que va a pasar es que yo te voy a ayudar a lograr tus metas. ¿Quién está claro de eso? Levanta la mano. Eso es ser altamente persuasivo. ¿Sí me sigues? ¿Quieres ser altamente persuasivo? Levanta la mano. Tienes que esforzarte para que la gente que tienes a tu alrededor la ayudes a que logre sus metas, ataque a sus enemigos y les ayudes a vencer sus miedos. ¿Sí te da sentido? Ahora, la persuasión no es ¡Ay, es que nací persuasivo! Son hábitos. ¿Son qué? Hábitos. hábitos. La persuasión, como ahorita nos dijo la coach Valentina, número uno es, tiene que ver con la vestimenta. ¿Tiene que ver con qué? Lo mismo que vayas vestido y que la gente diga ¡Wow! ¿Que diga qué? Wow. O sea, no tienes que traer un traje de 400, de 500 dólares con un traje que te compres bien de 100 dólares es suficiente. Pero lo que te quiero decir es que la gente observa cómo estás de pulcro, si hace match, si no hace match. La persuasión tiene que ver con tu vestimenta y con que la traigas impecable y que luzcas bien, pues. ¿Quieres aumentar tu persuasión? Díganme. Sí, sí. No, así con ganas, hombre. Sí. Acerca tu cabeza. Mejora tu vestimenta, por favor. Otra vez, la persuasión sí. es tu capacidad de influir en una persona para que se mueva de un punto A a un punto B. Esa es la persuasión. ¿Sí estamos de acuerdo? Okay. La vestimenta es uno de los puntos clave. Si tú te vistes persuasivamente, lo que va a pasar es que la persona... En cuanto llegue, se va a sentir así como, ay, bueno. ¿Sí está claro? ¿Sí me sigues? Muy bien. Vestimenta. Otra cosa es tu estado físico. ¿Qué sucede si tu estado físico es impecable? ¿Qué sucede si tu estado físico es...? ¿Qué creen que ve la otra persona en ti? ¿Qué más? Si ¿Sí me sigues para donde voy, tu estado físico es fundamental. ¿Quieres aumentar tu persuasión? Levanta la mano a quien quiere aumentar su persuasión. Mejora tu estado físico. O sea, tu estado físico hace que la gente se quiera acercar a ti y tú puedas ayudarles. Si ¿Sí me sigues. Si ¿Sí te da sentido. Y no necesitas meterte tres horas en el gym con que empieces a alimentarte bien. ¿Qué otra cosa tiene que ver con persuasión? Se llama el lenguaje hipnótico. ¿Cómo se llama? Lenguaje. lenguaje hipnótico. O sea, una de las cosas es mis movimientos. Se le llaman movimientos de poder. O sea, esto es para ventas en escenario, ¿verdad? Pero en el caso de cuando estás persuadiendo uno a uno, es cómo te paras, los movimientos, los gestos. Si escuchan cómo hablo, yo doy, hago tres palabras, digo tres palabras y hago una pausa. ¿Se fijan cómo es mi sonido? O sea, mi tono es flat, sin embargo... Acerca tu cabeza. Eso es un lenguaje hipnótico. Cuando haces eso la gente te pone atención. Entonces, que sepas cambiar tonos, eso mañana lo van a ver con Ramiro. Subir, bajar. ¿Sí te has sentido? Entonces es el ritmo, eh, los tonos y las palabras que utilizamos. ¿Sí me sigues? ¿Sí me sigues? ¿Sí te has sentido? ¿Qué sucede cuando empiezas a hacer todo esto a la par? Tienes una, un grado de persuasión mucho más alto. ¿Sí te da sentido? Muy bien. ¿Qué otra cosa aparte de estado físico, vestimenta, lenguaje hipnótico? Tu olor y limpieza. Tu olor y tu limpieza es altamente persuasivo. Muchachos, otra vez. ¿Qué sucede si todo esto lo incorporaras como herramientas para ti? ¿Qué pasaría con tu persona? Ahorita tiene resultados. Eso no me queda duda, ¿eh? El otro, el A la madre. ¿Qué sucede cuando te sientas con un cliente y te ve con una vestimenta poderosa, con un estado físico óptimo, con tu lenguaje, con las palabras adecuadas, oliendo y luciendo exitoso? ¿Cuál es el porcentaje? la probabilidad de que pueda cerrar esa venta. ¿Sí me explico? Muchachos, yo nada más le estoy pasando herramientas, ¿eh? Y tú tienes que evaluar en dónde puedes trabajar y qué puedes hacer para poder persuadir y poder ganar más.